quinceava semana del tiempo ordinario del evangelio según san mateo capítulo 10 versículo 34 al capítulo 11 versículo 1 en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles no piense que he venido a traer la paz a la tierra no he venido a traer la paz sino la guerra he venido a enfrentar al hijo con el padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el quien la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá la recompensa de justo. Quien diera, aunque sea, no sea más que un vaso de agua fría, uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús, Jesús. Terminamos hoy la lectura del discurso de la misión del capítulo 10 de Mateo y la hacemos con unas afirmaciones paradójicas de Jesús. El ha venido, dice no atraer paz, sino espadas y divisiones en la familia. Hay que amarle más a él que a los propios padres. El que busque con sus cálculos conservar su vida la perderá. Hay que cargar la cruz al hombro para ser digno de él. Lo que dice Jesús sobre la espada que divide la familia resulta lógicamente provocativo y duro de aceptar. Para entenderlo es necesario recordar que la familia judía del tiempo de Jesús era distinta de la actual. Era la familia patriarcal en la que el padre y patriarca tenía todos los derechos, mientras que la mujer y los hijos no tenían más que obligaciones y la sumisión total. Eso precisamente es lo que Jesús no tolera y porque no lo tolera puede afirmar que ha venido a sembrar los conflictos que simbolizan las espadas. Los conflictos que anuncia Jesús en la familia no provienen de lo que ella nos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 Cree en Jesús y otros no Lo que Jesús ataca no es un problema de fe religiosa Sino una estructura familiar opresora En la que primero no hay libertad para decidir Y segunda hay una desigualdad total de derechos entre hombres y mujeres La división que enumera Jesús son conflictos generacionales y de sexo No habla para nada de enfrentamientos religiosos la familia reproduce lo que es la sociedad y es la institución transmisora del modelo de sociedad existente y de los valores que la determinan. El movimiento que originó Jesús en cuanto a movimiento socioreligioso de una revolución de valores afecta antes que nada la fuente donde se transmiten los valores y así se perpetúan los conflictos sociales y de relaciones humanas. Aquí está el mundo del problema más fuerte que muchos nos plantea el Evangelio. La página termina con una alabanza a quienes reciben a los que Jesús ha enviado, como misioneros y evangelizadores. Los que lo recibo ustedes, me recibe a mí. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Aunque solo sea un vaso de agua lo que les hayan dado. Ciertamente aquí Jesús no se contradice de las recomendaciones de paz que había hecho, ni de las bienaventuranzas con que ensalza a los pacíficos y misericordiosos, ni del mandamiento del amor a los padres. Lo que está afirmando es que seguirle a Él comporta una cierta violencia, división en la familia, opciones radicales, renuncia a cosas que apreciamos para conseguir otras que valen más. No es que quisiera dividir, pero a sus discípulos su fe les va a acarrear con, con frecuencia incomprensión y contraste con otros miembros de la familia, del grupo de, de amigos. Hay muchas personas que aceptan renuncias por amor o por interés, comerciantes, deportistas o por una noble generos, generosidad altruista. Los cristianos además lo hacen por la opción que han hecho de seguir el estilo evangélico de Jesús. Ya se los había anunciado el anciano Simeón a María, la madre de Jesús. Su hijo sería bandera discutida y signo de contradicción. Y lo dijo también el mismo Jesús. El reino de Dios padece violencia y solo los violentos la consiguen. La fe si sí es coherente no, no nos deja en paz. Nos pone ante opciones decisivas en nuestra vida. Ser seguidores de Jesús no es fácil y supone saber renunciar a las tentaciones fáciles en los negocios o en la vida sexual. No es que dejemos de amar a los familiares, pero por encima de todo amamos a Dios. Ya que en el Antiguo Testamento el primer mandamiento era de amar a Dios con todo el corazón. Apoyemos a los misioneros y a todo evangelizador que nos predica la palabra de Dios. Aceptemos a los enviados por él. Hasta un vaso de agua dado en su nombre tendrá su premio. Al final de nuestra vida se decide por estos pequeños detalles un vaso de agua como un signo de generosidad para con los que evangelizan. Que el Señor los bendiga.